me llamo Luis Gustavo Silva Fonseca, mi edad es de 18 años, yo vivo acá, a 50 metros de donde está el proyecto. A vos que te detuvieron. Sí, y yo iba para mi trabajo muy de mañana, eran las 6.55 y siempre salgo faltando 5 de mi casa para el trabajo. Yo trabajo en Ferretería Sardinal y ahí cuando soy detenido agresivamente y yo, yo iba tranquilamente, ahora yo vi que estaban unos policías ahí, me comenzaron a decir cosas. Yo le dije, oficial, respeté su, su uniforme, le digo, ya, ¿verdad? Pasé por donde había una pelota, pero yo nunca vi que arriba bien Y donde voy, pasé como tres policías y ellos vinieron y me pararon. Ya me pararon, me, me requisaron todo, revisaron mis pertenencias, todo, ¿verdad? Todo lo que tenía. Y ahí me, me bajaron del puente abajo. Y ahí uno de los policías me metió un manazo en el pecho, cuando yo ni me estaba resistiendo. Todo, todo porque él no contó bien una plata que yo tenía, porque yo le dije, ahí tengo 22 mil colones. Le digo, no, aquí hay 15 ,000. no, 17 mil. Y me metió, ¿qué me estás diciendo? Que te lo estoy robando. Y pá, me metió un manazo en el pecho, cuando yo no estaba o sea haciendo nada malo. Yo le dije, cuente bien. Y ahí, ahí fue donde me agredió. Eh, ¿Te dijeron por qué te detenían? En el momento no, hasta después cuando fui al juzgado fue que me detenieron. Ajá. ¿Había pasado algo ese día? No, si eran las 6.55 yo estaba... Iba para mi trabajo, no, pero mañana. Fue al día siguiente de, del día de la manifestación que hubo acá que me detuvieron a mí, a las 6.55 de la mañana cuando yo me dirigía hacia mi trabajo. Uh -huh. ¿Y a dónde te llevaron? Primero me tuvieron a, acá, detenido como una hora. Y después me mandaron para Santa Cruz y de las 6 y 55 me tuvieron hasta las 3 de la tarde. Por uh -huh. ahí, como a las 4 ya el abogado llegó y... ¿Qué hiciste el día anterior? Trabajando, yo tengo grabaciones en mi trabajo y mañana me las va a dar mi jefe porque yo las pedí donde yo salgo que estoy trabajando todo el día, pasé trabajando todo el día, solo a mediodía que vengo almuerzo y vuelto para atrás. ¿De qué horas a qué horas es que empiezas a trabajar? De 7 a 12 y de 1 a 5. Y me, me acusaron, ¿verdad? No me acuerdo bien. Me acusaron que ella y que. que fregamos unas patrullas. Dice que fregamos unas patrullas. Y que me le corría a la autoridad. Y que me anduvieron persiguiendo en un potrero. Que en ningún momento yo anduve. ¿Qué te decían los policías cuando pasaste por el puente? Ah, maricón. Que. que, que nos íbamos a encontrar en la calle, me dijeron. Que ahora sí iba a pagar que ellos me hayan dicho que me iban a ver o sea nos teníamos que ver ellos me dijeron y me comenzaron a decir maricón cosas así ¿algún policía lo conocías? no ninguno ¿alguno te dijo su nombre? no, ninguno ¿estaban armados? sí Armado. todos están armados no, no me dieron medidas cautelares, no me dieron. ¿Y cuándo es el juicio? No me dijeron nada. Bueno, la, la, la juez, creo que es la juez, ¿verdad? Y sí, pues. el fallo el nombre mío cuando o sea, cuando yo gané, ¿verdad? Falló a, a favor mío, pero la fiscal apeló. ¿Qué dijo la juez? ¿Que no dieron a juicio? No, la, sí, me dejó en libertad ya, ¿verdad? Me había dejado ya en libertad, pero la, la fiscal apeló. Cuando ya, ya ella había dado que, que no, que no me iba a poner medidas ninguna cautelares porque ella y yo, o sea, yo no había hecho nada. ¿Cuántos policías Como unos 10 policías había. 10 policías. Pero... Los, los que, bueno, los que estaban, verdad los que me detuvieron en la pelota porque me hicieron una pelota alrededor, ¿verdad? Pero habían otro, otros 20 por allá. Es que habían muchos. ¿En dónde estaban? ¿Antes del puente o después del puente? Estaba una pelota antes del puente y otra arriba. Y, y Pero ustedes tuvieron arriba, más allá. Ajá, arriba. Cerca de la salida de la calle. Uh -huh. Cerca de la salida de la calle y me dijeron que... que o sea, me, él dijo que me, recono, me, me reconoció que yo andaba en... en a, el día que hubo aquí. El, uh -huh. sí. ¿Qué dijo la jueza? Ya, bueno, ella dijo... que es que no, no me recuerdo bien, pero dijo que no, que no me iba a poner ni medidas cautelares, ni nada, porque... o sea, porque James, o sea, las leyes, todas las leyes, que James, como digo, dijo ahí, o sea, me respaldaban a mí, porque en caso que realmente yo hubiera andado en eso, yo tenía, yo tengo derecho a, a, a ¿cómo es, huelga, la huelga, cómo es, a protestar, a protestar este, pacíficamente, pero yo no andaba en eso ni nada ni por cerca. Lo que no entiendo yo. ¿Y por qué estaban protestando los vecinos? Yo no sé. Bueno, es porque se quieren llevar el agua y, y los tubos son exageradamente grandes. Para, o sea, si quieren agua para, para las casas, que realmente es lo que supuestamente ellos dicen, ¿por qué van a ocupar un tubo de este vuelo? No entiendo yo como así cuando realmente los normales aquí que pasan por acá es, son como así pequeños. A, a esto es demasiado grande. Entonces también hay que ponerse a pensar que eso, mentira que es para la, las casas, para los ciudadanos de ahí, del pueblo, eso es para las grandes empresas.